Llegan los People Choice Awards 2022 solo en vivo y a través de la cadena E-Entertainment. Los premios People Choice Awards 2022 se transmitirán en exclusiva por el E-Entertainment desde el Baker Hunger de Santa Mónica, California en vivo este martes 6 de diciembre a partir de las 6 pm en México, 7 pm Andes y 9 pm Argentina y Brasil, celebrando un año sin precedentes en la cultura pop al tiempo que reunirá a la industria del entretenimiento y sus fanáticos para honrar a los campeones artistas héroes que nos han inspirado durante todo el año. Entre los muchos nominados del 2022 se encuentran los icónicos del cine como Brad Pitt, Jennifer Lopez, Dwayne Johnson, Viola Davis, las estrellas de televisión Selena Gómez, Stalin K. Brown, Ellen Pompeo, Kina Bronson y los creadores del éxito de Harry Styles, Beyoncé, Taylor Swift, BTS, Bad Bunny y sensaciones de las redes sociales como Addison Rae y Charlie D'Amelio. Mientras, Ryan Reynolds será reconocido al recibir el premio Icon por sus contribuciones al cine y la televisión. La compositora, rapera y actriz ganadora de los premios Emmy Grammy, Lizzo, recibirá el People Champions por su innovadora contribución a la música y la televisión así como su compromiso de defender la diversidad e inclusión, en general a través de la raza, el género sexual y el activismo corporal. Además de la superestrella global cinco veces ganadora de los premios Grammy, Shania Twain recibirá el premio icónico de la música. En otras categorías compiten en podcasters, comedias y estrellas del deporte que han sido centro de la atención mundial como Selena Williams, Chloe Kim, Megan Rapione y también Películas exitosas como Elvis, The Batman, Thor, Love and Thunder, Top Gun Maverick, entre otros grandes nombres de la música y televisión de cultura pop. La categoría de influenciador latino del año, por su parte, reconocerá el mejor influencer del año elegido por el integrante de votos de fans, a la que competirán Celeste Pellegrini de México, Emanuel Sentiz de México, Javier Ramírez de Colombia, Flavia Laos de Perú, Lizardo Ponce de Argentina, Ignacia Antonia de Chile y Joni Estrellas de República Dominicana, así como Juan Pablo Dos Santos de Venezuela. Dentro de los People Choice Awards nominados, las 40 categorías de este año abarcan películas, televisión, música y cultura pop. Están repletas de estrellas. Entre los muchos nominados se encuentran Minnie, Bobby Brown, Serena Gómez, Kinko Russian, Zendaya, Jason Baden, Bad Bunny, Harry The Weekend, Camila Cabello, Beyoncé, Lady Gaga, Taylor Swift, PTS Coldplay, Anira, Becky G, Shakira, Carol G, Ru Ro, Alejandro, Rosalía, Sebastián Yastra, Dua Lipa, Adele, Reese Spoon, Adele y muchos más. Para conocer todos los nominados, Recuerda positar la página de positivediva.com o ver ya directamente este tremendo show que se emitirá con alfombra roja directamente de E-Entertainment. Si te ha gustado mi comentario, ya sabes, regálame un like, suscríbete a mi canal de Positive Diva y nos vemos hasta el próximo comentario de cultura, música y espectáculo.